Un bon día debes para amigas y mí, que una vegada més a la represa, un programa de trellat. Como acostumem a decir, estos programas siempre son muy especiales, porque si usas nuestros convidats y una semana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Bueno, eh, yo me llamo Ramón Zesonevalé, soy de Guinea Ecuatorial y nací en en Kwan, en Yevokwan, que es una, es una está en la región Quientem, en Miskomécen. Eh, soy dibujante. Y tengo 40 años por crear por un poquito más de datos, pero sí, así, así soy y, y, nada, y nada. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por responder a la llamada de nuestro programa. Como bien has dicho, ¿no? tú naciste en Mikomeseng, que por situarnos un poco sí. es el interior de Guinea Ecuatorial, de sí. la parte de Río Muni. Sí. Frontera con Camerún, si no me equivoco, y es digamos, la zona de la etnia Fang, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo vengo de esa, esa, esa parte, lo que llamamos nosotros en Guinea Ecuatorial, el interior del país, que es la parte del bosque, eh, que es la que más eh, tiene fronteras con Camerún y Gabón. Entonces, eh, sí, es el interior de Guinea Ecuatorial y es, eh, es de donde yo provengo. Y bueno, sí, eh, que muy poca gente conoce esa región, eh, ...porque, bueno, Guinea Ecuatorial está en una situación en la que está... ...y poca gente va a ir para visitar. Uh -huh. Bueno, y de hecho yo tengo un amigo de la Wikipedia... ...que hizo un voluntariado por allí... Uh -huh. ...por situar un poco también a los oyentes... ...y por hacernos un poco la idea... ¿Cómo es la vida allí o cómo era la vida allí a principios de los 80 más o menos? ¿Qué es tu, tu infancia? Esa uh -huh. zona fronterera, insisto, con Camerún, uh -huh. donde la gente que hay la otra parte de la frontera es exactamente igual que vosotros. Eh, ¿no? Yo, en especial, por cuestiones de eh, trabajo de mi padre, nos, nos, eh, nos tenemos que desplazar primero a la región continental, eh, o sea, a la, a, la, a, la, a la capital de la región continental, que es Bata, conocida como Bata. Y luego, eh, luego nos trasladamos a la capital, que es Malabo, que está en una isla, alejado de todo eso. Pero la vida, cuando yo era más joven, que tampoco voy a hablar mucho de esto, porque tampoco soy de dominar esos terrenos, pero la gente que ha estado, por ejemplo, mis hermanos mayores, en los 80 todavía estaba todavía fresco el, el, todos los problemas que se, que se derivaron de, de, de la independencia con España desde el 68%. Entonces, esas zonas eh, de, de, de, se convierten en unas zonas calientes porque están, están precisamente en unas zonas de, de, de, de, de donde las, las fronteras con Camerún eh, y con Gabón, eh, con, además, aparte de las fronteras con Camerún y con Gabón, a nivel interno están las fronteras con, con otras regiones de Guinea Ecuatorial, Huelensas eh, y, y, y, y, y Centro Sur. Bueno, está toda la, la, la, esa zona ha debido a tener en los años 80 una. Una, unos movimientos suficientes como para que la gente no hubiese vivido ahí todo a la, con la tranquilidad que les hubiese deseado, pero luego también desde el 68 que es la independencia, el golpe de Estado se da en el 79 y entra el, el, el régimen de dobian y a partir de ahí también el régimen dobian que es el que ocupa todos esos años 80, pues mira eh, no fue tampoco fácil para los ecuatorianos que vivían ahí y sobre todo para los adultos verdad que, que venían de una dictadura y entraban en una otra otro régimen con una desconfianza total. Por lo tanto, no creo que eso pudiese haber sido fácil. Uh -huh. eh, como bien has dicho, ¿no? digamos cuando te mueves a las dos capitales mm. eh, de, de Guinea mm. ¿Cómo te aficionas al cómic? O sea, en esa Guinea sí. prácticamente recién descolonizada, ¿cómo era, por ejemplo, el acceso a las viñetas? El, eh, ahí es donde podemos hablar de varias influencias. Por ejemplo, el acceso a todo ese material, eh, viñetas, cómics, eh, pasa a través del de, aeropuerto, los aeropuertos, eh, de, en el Malabo sobre todo, el único, porque llegan la, las compañías extranjeras, sobre todo Iberia en este caso, y eh, había una costumbre de mi, de mi Padre, de traer, de, de irse al aeropuerto, eh, eh, eh, esperar a que llegase el avión, y como tenía alguna que otra amistad y por su rango, entonces él podía recibir un periódico. Entonces ahí empecé a conocer a El Roto, empecé a conocer eh, dibujantes como eh, que, que trabajaban en la, las viñetas en los periódicos españoles en la época. Pero también. Esa misma influencia de llegar de, de un avión procedente de España, porque también procedían de otros países, pero yo no francés o, o inglés, no era lo mío. Entonces, todo lo que llegaba a España era eh, a nivel gráfico, en ese sentido, eh, por ejemplo, la, la, las revistas de Mortarola y Filemón, y eh, Carpanta, empecé a, empecé a aprender a leer, aprendí a leer prácticamente con Carpanta, con Mortarola y Filemón, y todo eso llegaba eh, desde Iberia. Y también eh, esto, la influencia de mi padre, los aeropuertos, los aviones, pero también estaba mi hermano que ya se movía en unos círculos, digamos, eh, de cooperación, alguno que otro español que llegaría y se traían revistas y tal. Entonces esas revistas, mis hermanos, mi hermano mayor las introducía en casa eh, y yo podía tener acceso. Entonces me, se me fue llenando la cabeza de dibujos y quise, quise seguir en esa línea. Entonces, ¿podemos decir que tus influencias son exactamente las mismas que la de todos los dibujantes de tu edad español? Yo, yo, yo soy, estoy, estoy seguro que es así, lo único que aquí la diferencia sería que a mí me llegaba cuenta gotas, eh, algún des, tendrías una revista hoy y no podías esperar hasta cuatro meses cinco meses, pero esa revista te llenaba este tiempo, entonces sí, la influencia es la misma pero con menos frecuencia de, de alcance de, de este material. Sí. Sí. Continuamos metiéndonos en contexto, sí. eh, creo que es una institución de referencia para cualquier persona que haya trascendido en Guinea, que es los centros culturales de España, tanto el de Malabo como el de Bata. Sí. ¿Exactamente cómo funciona aquello? o sea ¿Es como una ventana abierta? Sí. O... Ahora, ahora podríamos... Ahora... Siglo XXI, 2018, ya el discurso que se podría haber manejado en los 90 ya cambió. Yo creo que el, el trabajo de los centros culturales es casi el mismo, pero están mucho, muy politizados últimamente. Se nota, porque yo he convivido con ellos, he estado trabajando en, en esos espacios. Y bueno, la, la, la, la parte buena, que es la que más nos interesa, sobre todo a los artistas, a los ecuatorianos que queremos un país un poco más cultural, por decirlo de alguna manera, eh, que acepta otro tipo de cultura y tal. Entonces, esos centros culturales nos han servido también como, eh, han estado sirviendo en este caso como una plataforma para poder eh, encontrar... Eh, eh, digamos todos los elementos favorables para el, el buen desarrollo de la actividad de los artistas que nos hemos acercado y hemos trabajado con ellos Entonces para nosotros es muy difícil hacer una valoración eh, eh, negativa en ese aspecto. Evidentemente nos hacemos mayores, nos damos cuenta que todo esto también requiere una financiación, unas políticas uno, unas personas unas personas eh, no guineanas que trabajan en eso y que también dependen ellos mismos de su propia actitud su carácter, porque vives en un país que ya tiene sus conflictos, entonces esto siempre lleva a pensar eh, de que los centros culturales hacen una labor, pero se sospecha también de que esa labor no termina de, de, de dejar que el guineano se despegue solo, pero bueno, eso ya son eh, pequeños puntos, pero claro... Eh, Ahora en el siglo XXI eh, hay dudas, y porque ya tenemos muchas dudas respecto a su, su, su real misión y, y, y, y, y cómo ellos eh, quieren insistir en, en trabajar con esta misión pese a todo lo que se está viendo a nivel interno, a nivel político, que yo creo que no, no, no, no es fácil para ellos como tampoco es fácil para nosotros, pero sí, funcionan como como casas para nosotros, para, como casas eh, importantes para, nos, para nosotros. Digamos que tus si inicios en el mundo del cómic son a nivel autodidacta. Digamos, tú, Supongo que aprendiste a, sí, a, a dibujar sí. copiando los mortadelos. Sí, sí, sí. No, eh, Empecé a copiar, en realidad todo lo, lo copiaba todo. Evidentemente los mortadelos que he dibujado poco, pero sí que he dibujado mucho todo lo americano. Los Patronal, los Superman, ese es lo que más me gustaba. A mí me gustaba dibujar cuando llegaba a las revistas Marvel. Me gustaba mucho la porque ahí los personajes musculares son más el cómic imaginario de cuando eres chaval, ¿verdad? ¿Estos Marvel llegaban de América, de España? De, de, España, de España, de España. La, la, la, la inmensa mayoría del, del material gráfico, libros, cómics que me ha llegado es a través de España. Y, y claro, y yo, me, yo intentaba todo el rato imitar, imitar Superman, creo que dibujé más de 5 millones de supermanes en mi vida y eso me, también me permitió eh, tener un trazo, digamos, un trazo, ¿cómo se llamaría? La, la, la dibujar el seres humanos, que es... Es un ejercicio que cuando no estás en un, en un centro de formación, en una escuela de dibujo, de arte, tienes que hacer otro tipo de, de, de, de visual para poder alcanzar más o menos un nivel en el que la gente diga, bueno, qué bien dibujas y tal. Entonces sí, autodidacta en ese extremo. Entonces, bueno, a nivel de lugares para publicar en lo que diríamos prensa y todo eso, mejor ni pregunto, ¿no? No, tiene... no, no, ni, mejor ni preguntes. Eh, una, un, solo una caricatura fue publicada en Guinea, mía, y evidentemente yo creo que tampoco voy a exagerar si digo que no, ha habido, no, no había habido a ninguna otra, porque tampoco hay prensa, pero hubo un tiempo en el que el, la, un partido de la oposición creó una revista que se llamaba La Verdad. Pero claro, con temática política para intentar difundir ellos su, su programa político, porque no hay acceso a no no les dan acceso a los medios de comunicación. Entonces, en esta en este periódico llamado La verdad del C.P.D.S. Yo publiqué posiblemente el el primer y única caricatura que se ha hecho en Guinea Ecuatorial y eso fue en, los, en el principio del 2000. Puedo preguntar en qué consistía esa caricatura? Eh, bueno, eh, me pidieron había hubo un problema con el era el boom del petróleo era Guinea Ecuatorial se encontró en mitad del boom del petróleo y, y todo era alegría felicidad todos ganaban pasta entonces el, el, el, el alcalde de Malabo en ese boom de, o sea, dirigió la alcaldía en una época impresionante de dinero y tal entonces hizo algunos algunas cosas que no tenían absolutamente nada que ver con la con el con, mejorar la vida de los, de los malabeños y el partido político eh, opositor al régimen eh, pensó que tenía que criticarlo de alguna manera y yo pasaba por ahí como por decirlo de alguna manera y me dijeron oye tú que dibujas muy bien puedes hacernos un dibujo incluso me propusieron eh, que cuando lo hagas eh, si quieres no ponemos tu nombre para bueno, yo les dije no tienen que poner mi nombre yo prefiero siempre que se ponga mi nombre entonces fue la única caricatura hecha y aparecía el, el alcalde con el presidente, era la primera vez que la gente veía al presidente dibujado, entonces, y, y era una caricatura en la que el, el, el, alcalde le, el, el, el alcalde le decía al presidente algo así como «la gente se queja de no sé cuánto, él, pero y, y, y no tienen esto, no tienen luz, no creo que algo así». Y el presidente le respondía, pero, pero hombre, si no tienen luz, pues que usen lámparas porque tenemos petróleo. Entonces eh, la gente le gustó mucho el, esa, esa, esa, esto y bueno, es, lo, es, <ríe> es la única caricatura yo creo que he hecha en Guinea Ecuatorial. Y me gusta saber que la hice yo, ¿verdad? Sí, me gusta mucho porque yo pensaba en ese momento cuando la hice que podía generar un efecto, ya podíamos estar en esa, empezar en esta en esa dinámica de libertad de expresión, pero ya a, las, a la semana de publicarse ya empezaron a buscarme, ya el partido dijo, ya no, podemos, ya no podemos seguir trabajando contigo porque esto ha sido muy fuerte, prácticamente fue la caricatura y la gente tiene recortes de eso. Entonces, sí, no hay más, no me preguntes por otro porque no va a haber. Entonces, claro, tenemos que preguntarte por tus publicaciones fuera de Guinea, claro, en, claro. en Europa y en sí. más adelante supongo que en Latinoamérica. ¿Cómo empezaste a publicar? Eh, por Facebook, yo, yo, yo de repente descubro internet gracias a los franceses y que me dan mucha libertad. Los franceses me dicen, oye, tú como caricaturista podrías trabajar, así que tal, y me empezaron a proponer y me propusieron un ordenador, conexión a internet y me dijeron, a partir de ahora, entonces yo empecé a publicar eh, dibujos, en realidad no caricaturas, eh, cosas mías, hasta que ya eh, voy a trabajar con el Centro Cultural Español y las primeras caricaturas eh, que, eh, que lancé en, en los medios virtuales fueron en el Centro Cultural Español creo que en el 2009, creo, si no me equivoco. Entonces, eh, prácticamente he estado publicando en mi blog, creé un blog, y en ese blog empecé a publicar eh, alguna que otra caricatura en contra del régimen y también se crearon, empezaron a crearse los primeros grupos de Facebook. Me pareció que todo eso era un campo muy amplio, muy fácil para mí. De, Oye, mira, estoy dibujo, escaneo y subo, dibujo, escaneo y subo. Luego ya me compré una tableta o me compraron una tableta y ya era más fácil. O sea Así decidí que como ya tengo todo el material, tengo internet que es una especie de ventana y ahí empezó a publicar en desde Malabo, aunque eso tampoco duró mucho, duraría seis meses hasta que ya muchos problemas nos hicieron salir del país. Eh, bueno, aquí hay varios temas a tocar. El blog que tú abriste es Las locuras de Jamón y Queso, ¿no? Sí, el, Las locuras de Jamón y Queso eh, estaba en Google, evidentemente, pero después de cuatro años de publicar eh, caricaturas escatológicas contra el régimen, porque yo cada vez que pasaban, eh, cada vez que ellos aumentaban las amenazas, la, cada vez que ellos se eh, metían con mi familia, yo aumentaba el nivel de, de, de, de, de, de escatológico, ¿verdad? Entonces las locuras luego se cerraron, se cerró el bloque entero, porque de, el régimen o alguien debió denunciar y, y, y cerraron. Está todavía ahí, pero ya no es lo mismo que antes. Y ahí es mi, ese era mi, mi, mi espacio, digamos, mi periódico, por decirlo de alguna manera. Eh, como bien dijiste, tuviste que abandonar el país una cosa que llama la atención es que has estado en Paraguay y en El Salvador, si no me equivoco mm -hmm. y llama la atención porque digamos que normalmente eh, el destino de la gente que es la de Guinea suele es ser España Sí, eh, bueno en este caso eh, a mí el, el Salvador he estado pero no, no, no para vivir ahora como ahora va a ser pero en Paraguay lo que ocurre es que yo luego conozco a una chica, Eloisa que es eh, mi pareja y la conozco en Guinea. Y bueno, eh, nuestra idea de, de, de, de, de... Nuestro programa era sencillo. Eloisa en algún momento pues, dejaría de trabajar en Guinea, evidentemente, y buscaría otro destino. Y como a lo mejor no le sale nada, pues mira, siendo pareja, pues nos iríamos a vivir a España. Esa era el, el primer, la primera idea básica. ¿verdad? Pero luego eh, resulta que ella parece que lo hace muy bien y él, él, él, le, le, le, ella solicita un puesto de directora en el Paraguay y le sale. Entonces, nosotros ya directamente nos, nos dirigimos a, a, a vivir en Paraguay y e empezó otra nueva experiencia. Uh -huh. Hablemos un poco de premios. ¿Sí? Has ganado el Real de Neuf a Angular ¿no? La... Sí, gané un premio ex aquo, ¿se dice? Creo que sí. Eh, sí. Eh, bueno, eh, compartido con un, con un compañero, que es un amigo también, Didier Casai en, el, en, el, en, un, en, un, en un programa pequeñito que crearon, eh, bueno, en, en festivales como Angulem se preparan muchas veces, pues, eh, como los africanos, dibujantes africanos, no tenemos todavía mucho ter ter ter terreno recorrido, entonces siempre tratan de motivarnos, tratan de llevarnos a, entonces crearon un concurso que se llamaba Regard Neff y, y, lo, y lo propusieron para artistas africanos para que pudiesen de algún modo mostrar proyectos cortos o sea, cosas pues, mostrar más bien nuestros dibujos y nuestras ganas de hacer las cosas por si acaso un, un, una plataforma tan grande como lo que es o bueno, un espacio tan grande como lo que es la, el Festival de Angoulême pudiese encontrar a alguien con interés bueno, muchos amigos míos pasaron por, este, por ese concurso y lo ganamos Didier Kasai de Centro África y yo y eso nos, me facilitó mi segundo viaje a, a, a Angulén, porque el año anterior había estado y este siguiente año también estuve. Entonces, ese concurso eh, también sirvió para que nos sirva a los africanos, sobre todo gente de Guinea Ecuatorial que no tenemos ni prensa, a estar un poquito en, en, la, en, la, en la mirada, en el punto de mira de, ya de los africanos. Eh, para interesarse en Guinea Ecuatorial y es lo que ocurrió con ese concurso que conocía un montón de dibujantes y gracias a esos dibujantes eh, se han ido proyectando otro tipo de espacios eh, otros tipos de concursos que también hemos ido ganando también por suerte uh -huh. después también está ¿no? África y Mediterráneo en Colonia sí, en que en, entiendo que son con Laimomo... Momo sí ahí también hicimos un, lo mismo que Laimomo, yo creo que en, en África y Mediterráneo creo que es Laimomo Momo la que gestiona todo esto es sí que ahí ellos están más especializados, están más dedicados a, a, a tratar de investigar, a tratar de encontrar nuevas voces, nuevas, nuevos, nuevos dibujantes africanos que también eh, puedan eh, a, eh, ser también su, su punta de lanza, porque ellos están muy, muy dedicados al, al mundo de, del arte africano de alguna manera, del cómic. Y sí, es un festival que también nos lanzó un, un concurso y lo gané también en, en, en, en, en, compartido con, con, esta vez ya no me acuerdo con quién fue, pero creo que también fue con Didier Kasai. Pero sí, también ahí sacamos un premio pero el y encima el premio venía con un añadido que eran eh, los dos primeros ganadores se van a llevar, eh, van a tener la suerte de poder publicar, un presentar al menos un proyecto de ellos y que el, el, el Live Momo se iba a encargar de a publicarlo. Didier Casai creo que sí que, se, de, sí que lo consiguió, pero yo me quedé un poquito... Claro, no, eh, no estaba decidido todavía hacer un proyecto como para presentarlo a una editorial, y, y sí, me, me sirve ese escaparate como también. Eh, el, el premio me sirvió como escaparate. <risa> Digamos que. Sí que has publicado un álbum, más adelante hablaremos de, de esto, sí. eh, en esta etapa que estamos hablando, que es más o menos finales de los 2000, principios de 2010, mm. sí que publicas en prensa, ¿no? En el caso español, creo que publicaste en La Razón? Eh, bueno, en, es, en, el, en España eh, lo que yo he podido publicar es, eh, digamos, de forma indirecta también, ¿eh? La, la, en España creo que no podríamos hablar oficialmente de que yo he publicado en algún... pero sí que han salido cosas mías por aquí, pero también son... es porque también... yo lo intenté explicar ayer en la charla que dimos en la librería ayer, que es que también hay que tener en cuenta que Guinea, al ser un país pequeñito eh, y, y, y su mayor eh, escaparate europeo es España, entonces evidentemente yo estaba haciendo muchas cosas en España eh, que, que a lo mejor han llevado, a que eh, por ejemplo, a Arco y, y tal, eh, y gracias a la cooperación también. Y bueno, y yo he estado en, en, en España presente, pero eh, no tanto como... Eh, dibujante de cómics. He estado a lo mejor como ilustrador, caricaturista y un poquito por hacer el loco también, pero, <risa> pero sí, alguna que otra exposición, sí, en España. ¿Está el caso de Arco? Que es eh, Arco marido. fue una pasada porque, porque yo, yo no sabía prácticamente nada de Arco y de repente me estaban... Me, me, yo había hecho una serie de dibujos todas los, los, los, esas series que yo llamo las, los eh, cómics corto entonces, cortometraje, cómic cort, corto. Entonces, era. Yo me dediqué un, un tiempo a hacer unos, unos trabajos con temática muy, muy política, aunque aunque la, el estilo fuese buscar. Eh, más en, en indagar en lo, ¿cómo se suele llamar?, ficticio, ¿verdad?, que tampoco eh, convertir un gato en una especie de presidente o las cucarachas. Entonces yo jugué un poquito en esta idea de, bueno, yo voy a criticar al, al régimen en estos cortos o al, a, a los regímenes varios que hay en África, pero utilizando esta, este atractivo que tienen los cómics algunos, que es, por ejemplo, yo, he leído el, yo leí el cómic Mouse que me parece una cosa genial y he leído otros tantos cómics en los que perso los personajes eh, parece que es, eh, no, no, no, no, no están, son animales y son lo, lo más despreciable, el cómic es cosa para niños, pero al mismo tiempo lanzábamos unos mensajes muy concretos. Entonces eso evidentemente para los centros culturales, para los organismos, les pareció interesante y de repente un día... Me estaban diciendo que por el HIV, en Arco, un, un, un, había, iban a crear un stand con la cooperación. Creo que participaba, era una cosa de la cooperación española, en, que iba a colocar un stand en, en Arco. Y yo fui elegido, entre otros artistas africanos, a estar ahí. Entonces, yo me llevé esa serie de cortos. Y que tenían unos, unos títulos que creo que también evocaban mucho a la, a la idea política, crítica política, y, y así aparecimos en arco y yo flipaba con, con, con eso. Uh -huh. Has hablado de cortos de animación. Sí, sí. Tú has trabajado con bastante con animación, ¿no? El caso más, no sé si es más conocido, es la sí. película aquella de Un Día Vi 10.000 Elefantes. Sí, eh, yo esa película también, igual como, como antes venía explicando. Tiene que ver con que el país es pequeño, soy casi el único que está dedicado al mundo de la, de la ilustración y tal, casi, no es oficial porque hay un montón de gente, pero yo como que aparezco de repente en, en, en, en otro proyecto que es Un día de 10.000 elefantes, una adaptación de una historia de un escritor nacional, eh, Juan Tomás Adira Laurel, eh, y que es el que me por su, por su huelga de hambre me lanzo yo a las caricaturas por, por internet pero claro, es un trabajo de él que pasa en, por manos de un amigo nuestro que es muy profesional que, con, con, con, él es muy conocedor del, del, del, del mundo del cine de, de la literatura entonces él hace una adaptación de esta, de esta historia y, y, y, y la quiere llevar al cine. Entonces, eh, a mí me eligen porque la, la idea no es hacer una película convencional como sería, es hacer una película con ilustraciones, con un, un nuevo juego de, de, de, de moderno de hacer las cosas. Entonces, yo, me encontraron que yo era muy... podría tener esa mano para hacerlo. Pero ese proyecto no terminó, acaba muy bien conmigo porque las personas, o sea, las personas que eran los que gestionaban el proyecto tuvieron sus conflictos y yo me encontraba en medio de esos conflictos sin experiencia en trabajar en, en, en unos guiones bastante concretos, cine y todo. Y entonces ya eh, ocurrieron una serie de cosas que me dejaron fuera de la película y luego ya vi que buscaron a otro dibujante y la película bastante interesante, aunque yo a nivel dibujante hubiera... Sí, hubiese preferido otro estilo de dibujos se quedaron con se han quedado con un montón de dibujos míos y que me, me gusta saber que participé de alguna manera en los inicios también hay otros proyectos cinematográficos por ahí no que son un poco menos famosos eh, sí tengo con sí eh, yo tomé algunos talleres con coqueriobo no sé si se conocerá pero sí coqueriobo es un animador eh, muy bueno aquí que ha ganado creo que un goya o dos no sé pero que él estuvo dando unos talleres, todo lo que más o menos voy a decir, cooperación, y estudia. entonces también la cooperación se lo trajo a Guinea Ecuatorial y trabajamos durante, durante unos meses y fruto de eso eh, sacamos una película que puedes encontrar por internet, las, las, las anomalías, anomalías eléctricas. Entonces eh, es un, una de mis incursiones en el mundo de... De, de, de, de, de, de, de la tele, por decirlo de alguna manera, y creamos una historia de un minuto eh, junto a otros artistas nacionales como Menem, Menem Marresa Moripo o, o, <coughs> o algunos compañeros del grupo Bocamanja y había también una chica que es artesana y, y bueno, y trabajamos en esa película. Y luego... También he tenido oportunidad de crear una especie de juego, yo le llamaría videojuego, y bueno, también he ido con los dibujos, con el dibujo, eh, todo ha ido moviéndose, entrando a veces en la casa de, de, de la televisión, saliendo, entrando en las galerías, saliendo, entrando en los festivales, o sea, he tenido la suerte de ir metiéndome y saliendo de esos sitios, experiencias muy buenas. Uh -huh muy bien ahora vamos a centrarnos en el que sí. supongo que afortunadamente no sí. porque como era un trabajo digamos sí, sí. político y de, sí, sí, sí. Y de propagación sí, sí, va sí. bien la, sí, sí, sí, ¿no? sí. la difusión sí. eh, creo que lo publica eje justice ¿no? sí y el nombre es la pesadilla de la pesadilla de obi vale eh, me gusta eh, contar la pesadilla de obi tiene la base en eh, somos tres personas antes eran dos la idea es de uno que se la propone a una segunda persona, y esa segunda persona me la propone, eh, las dos personas me la proponen a mí. Todo surgió en, porque nos acostumbramos a ir a comer eh, a un bar chino. ¿Por qué era el bar chino? No sé, Ellos, lo, uno de ellos eh, les gusta, le gustaba ese bar porque ahí comía comida china, estaba contento, las chinas trata, nos trataban muy bien y luego empezamos a introducirnos ahí y nos dábamos cuenta que también hablando en ese sitio en español, español rápido, porque eran un español, dos españoles a veces y hablábamos todo rápido, entonces la china no se enteraba, entonces nos dimos cuenta que podíamos estar hablando de política también ahí tranquilamente y no, nadie se entera, entonces surgiría de ahí la idea final de, oye, ¿y por qué no hacemos un cómic? Yo tengo algo escrito por ahí, y bueno, en fin, yo fui a leer lo que tenía escrito y ya me tronché de la risa, porque yo, yo sabía como dibujante que lo que me había llevado no a hacer solo cortos, no a hacer largos, era que tampoco yo soy muy bueno escribiendo o montando historia, un guión, ¿eh? Cosa, por eso los cómics aparecen con el guionista, el escenarista y luego el otro dibujante, entonces yo solo dibujante y me encontré con alguien que me estaba ofreciendo una historia que, es que era, eh, leerla no es lo mismo ahora que el cómic. Yo creo que leerla sino los dibujos ya te troncha, ¿no? Entonces nace la idea de crear un cómic dedicado exclusivamente a Obiang, pero no a un Obiang. Eh, nosotros pensamos que era un Obiang que había que descendiosar. Nuestro proyecto, bueno, parte de mi proyecto como dibujante es descendiosar a la figura de Obiang. Obiang no es Dios, aunque Toro gire a su alrededor, como sería la imaginaria la historia de Dios, pero eh, creímos que lo mejor para que un cómic así pudiese funcionar era quitarle a Obian Toro lo, lo que representa en los últimos 40 años para el guineano. Un producto pensado para los guineanos, pero que ya sabíamos que nacería, nacía ya censurado, es un el cómic ha nacido censurado. De hecho, en Guinea es muy, difícil con, es muy difícil que alguien te acepte que lo tiene. Y nace esa idea. ¿Y qué hacemos? Pues desco, de, desconstruimos el endiosamente de Obiang y lo volvemos un ser humano normal. Y eso ya tenía ese atractivo suficiente como para que yo con mis dibujos ya dijera: bueno, yo aquí me voy a explayar. Empecé a dibujarlo en Paraguay. Porque, bueno, no teníamos límites, no teníamos nadie que nos dijera, oye, seguir con eso. Entonces eh, decidimos tomar nuestros tiempos, podíamos pasar seis meses, ocho meses, incluso pasamos dos años sin poder hacerlo. Hasta que ya otra cuarta persona, que es Edgy Justice, se entera del proyecto. Entonces Edgy Justice en su gestión, que ellos son mucho más expertos en gestionar estas cosas, lanzó una crowdfunding. Y a partir de esa crowdfunding la, la gente conseguimos, creo que fueron unos 7 mil o 8 mil dólares suficientes como para comprarme yo, me, me dieron parte del dinero para comprar un ordenador, otra tableta y a partir de ahí ya nos lanzamos directamente con la pesadilla de Yodi que no sé si tú habrás visto. Vale, pues la pesadilla de Ovi es eh, una eh, eh, eh, eh, tiene los elementos que cualquier guineano identificaría como muy muy fastidiosos para su normal desarrollo por ejemplo o bien en el hospital eh, los hospitales en Guinea Ecuatorial a lo mejor estructuralmente han cambiado mucho pero la, la, la, la, lo que se hace dentro de esos, esas estructuras no es aceptable las cárceles eh, eso, eso, eso es una república, yo lo llamo bananera, así que las consecuencias de una república bananera para un preso o un reo son gravísimas. Eh, situamos a Obi en un, en un mercado, los mercados de ahí, que son, bueno, los mercados son atractivos, eso na, no hay que decir que sean muy malos, pero sí que las condiciones de la comida que luego la gente come, entonces situamos a Obi en los sitios que normalmente los guineanos circulan y se encuentran súper incómodos porque aunque no hayan viajado, eh, no es lo mismo comer un plátano en eh, un día lluvioso que sale del suelo, bueno, en fin, que esas cosas de la salud y tal. Entonces colocamos a Obi en ese contexto y Obi se humaniza. Es, yo creo que el propio Obi, Obianguema, que es el presidente, si, si, si tiene la revista se va a dar cuenta que ahí lo que hacemos es humanizarlo. En realidad no es, no es humillarlo, pero claro, es político, eh, tenemos a un Obi que recibe visitas, tenemos a un Obi en el infierno tenemos a un novio en el cielo, o sea, todos los sitios donde un en lugar de Dios va un ser humano normal y corriente, y entonces el éxito que ha tenido a nivel gente que la ha leído, que nos en envía, entonces es porque, porque saben encontrar ahí la, la gracia y la seriedad. Uh -huh. mm. Eh, publicado por EG Justice, sí. tiene la versión en inglés, de hecho creo que la versión en inglés es anterior. Sí, sí, sí. Exactamente EG Justice, que es una especie de ONG. Sí, eh, AG Justice, como... AG Justice es una ONG que la, la, la, la, la parte buena que nosotros, a mí como dibujante, es que la lleva, la dirige un ecuatoguineano que proviene de una región muy fastidiada del país, una región prácticamente abandonada, por decirlo de alguna manera, abusada, ultrajada, humillada, es que a Nobon. Sí, es la, la isla más pequeña. Digamos. Sí, la isla más pequeña. Entonces eh, él ya tiene ese añadido de querer ayudar, querer proporcionar eh, como una ONG utilizando eh, medios económicos, medios contactos, gente. Entonces Edge Justice eh, es una ONG que mm, se dedica a los derechos humanos, supongo que no solo en Guinea Ecuatorial, aunque Guinea Ecuatorial es su base. Y aunque yo hubiese preferido que la publicación del cómic no hubiese sido cosa de... O sea, que Edge Justice no hubiese sido el, el que lo sacara, porque el cómic debe moverse siempre en un mundo diferente a estos mundos bastante... ...concretos, ¿verdad?, donde al final son muchas políticas, muchas tal, eh, mucha gestión. Yo, yo, lo, la, parte de, de la, la, la parte de justice en esto fue para mí muy importante el tema de la consecución del dinero... Y también la difusión, pero claro, si hubiese estado en otra, en, otro, en, un, en una editorial o algo más adaptado al mundo del cómic, al mundo de eso, estaría, hubiésemos hecho trabajar de otra forma. De hecho, la versión en inglés ya viene con muchos fallos, se nota graves fallos de, de impresión y de tal, y luego la versión española está mucho mejorada. Eh, bueno, y también están algunas cosas que se perdieron en el cómic por. por porque, no, porque al ser Age Justice una institución con bastante gente, eh, digamos, muy importante, muy, muy formal, entonces había elementos dentro del cómic que se tuvieron que suprimir por, por, porque, porque no iba no se sabía muy bien si la gente iba a encajar eso con, con, con, con, con, con, con toda la temática del que, que, que mueve Age Justice en el mundo. ¿Hablamos, por ejemplo, de escatología o...? Hablamos, por ejemplo, de desnudos. Había muchos desnudos. Las láminas originales contienen desnudos, hay unas escenas con chinos, hay, hay un gobierno hay un entrando en un, en un restaurante chino que nos, era para nosotros muy especial eh, reflejar esa parte. Pero claro, eh, los chinos... Eh, eh, bueno, en fin, que, hay muchas inversiones chinas. En sí, sí, sí, hay mucho, mucho. Ahí Edgy justice jugó a un papel más de ONG promoviendo valores... A, a una editorial promoviendo una obra de arte, por decirlo de alguna manera. Eh, bueno. Eh, está satisfecho con el resultado no tanto de la obra que entiendo que sí sino sí. Eh, se ha leído eso en guinea ecuatorial no, o es un producto solo para la... de momento la gente que lo ha leído en guinea ecuatorial lo ha hecho a escondidas creo que en guinea ecuatorial si nos ponemos a hacer cálculos así a lo vago podríamos decir que hay como unas 300 o 200 incluso menos eh, ejemplares pero porque no, no la gente que lo lleva la gente que lo recibe no puede ni distribuirlo porque ya directamente se conocería la fuente pero sí la poca gente que ha tenido acceso a ese cómic que lo ha leído, es gente que me ha escrito que los, son amigos míos evidentemente, que me han escrito por privado y me han dicho que es una obra que debería salir ya, pero claro esta, esta es ese es el, el, el final de una obra que nosotros mismos ya estábamos muy contentos de poder ya tener un producto nacional hecho por guineanos aunque el, el, el, el, pro, el, el, el de la base, base es un español y, y bueno y, y, y ha sido una experiencia muy buena y creo que la gente que lo ha leído va a influir en que otra gente tenga ganas de leerlo y luego también estará el atractivo, aunque no es lo que me interese ni a mí ni a los demás estará el atractivo de que Siempre lo prohibido en algún momento tiene su salsita y la gente como que se mete ahí, es como la palabra gratis, es lo mismo que prohibido la palabra gratis es la que sigue ahí. Y en este caso es un libro gratis. Ese es un libro gratis y encima prohibido, entonces podemos mezclar esos dos elementos y creo que va a salir en algún momento, ahora no, porque nadie sería capaz, nadie, absolutamente nadie sería capaz de reconocer que tiene ese libro, ni siquiera mostrarse con ello, ni siquiera difundirle que está ahí. De momento solo hay que versión digital. Eh, ahora la gente solo puede leer la versión digital. La versión digital es la que se lee. Yo sé que ahora, además, este producto, esto es una, digamos, estoy dando un boom, señores, que podría, no sé si reservarme el. Vale, que se va a. Hay otro, hay otro idioma, otra lengua en Europa que está decidida a, a traducirla a, a, traducir a la lengua de ellos. No voy a decir el nombre ahora porque sé que mi mujer va a escuchar y me gustaría darle la sorpresa en directo. Muy bien, muy bien. Eh, vale, eh, ahora hablemos de un, un trámite bastante normal para sí. cualquier ciudadano como mínimo europeo, como sí. es aquello. Yo tengo el pasaporte caducado de hace bastantes años. Sí. Cuéntame tú ¿qué, qué tal fue la última vez que te <ríe> <tenés bastante tiempo? ríe> Bueno, antes de ir a renovarme el pasaporte y la aventura que todo el mundo supongo que más o menos hace la idea, yo me rompí mi último pasaporte. Eh, las, las razones por las que lo rompí están en un vídeo que tengo colgado en YouTube y creo que es mucho más fácil verlo ahí que explicarlo aquí, pero eh, luego ya, evidentemente yo no soy español... No soy francés, entonces soy guineano y llega, aparte de haber roto el pasaporte, llega el, el, el vencimiento, caducidad del pasaporte. Esa caducidad coincide además con que mi mujer, con la que yo, a la que sigo yo a todas partes últimamente, eh, se tiene que cambiar de país, ya no estamos en el Paraguay, nos vamos al Salvador, y como yo no soy español, tengo que tener mi documentación en regla. Entonces yo ya empiezo a gestionar, empiezo a hacer llamadas, porque yo sabía de que ya había un problema con romper el pasaporte, y luego iba a haber otro problema con mis actividades en las redes. Entonces, eh, me muevo por intentar eh, renovarlo de alguna manera, pero todas las maneras que busqué, incluso las muy oficiales, ministerios y tal, la embajada, me conducían a Guinea. Eso era bastante evidente. Y claro, yo ya sabía, desde antes de salir de Guinea estaba amenazado, así que dije, bueno, yo voy a ir a Guinea, me preparé muy bien, hablé con mi familia y bueno, llego a Guinea, eh, con intención de quedarme tres semanas y el, a los 17 días de llegar, una detención impresionante, me detuvieron también con un agente bastante importante para mi vida y nos conducen a la comisaría central de Guantánamo. ¿No y, se llama Guantánamo? No, Guantánamo? se llama Guantánamo. ¿Sí? El nombre con el que le conocen todos los guineanos es Guantánamo. Pues es eso. la comisaría central de Malabo esa es la comisaría, las, todas las comisarías centrales de Malabo en, en la capital económica y la capital tal, son, se conocen como Guantánamo, por, por la, la fama que se ganó la Guantánamo norteamericana en Cuba. Entonces hay torturas, y además por las cosas que se hacen dentro, hay mucha tortura psicológica, física. Entonces me, nos trasladan a Guantánamo eh, y ahí es donde yo digo que la intención no era detenerme ni llevarme a ninguna una comisaría, la intención era cogerme, llevarme a, una com a la comisaría en la, a la hora que me llevaron y tal como encontramos la comisaría era un espacio preparado para torturar, para agredirme, para maltratarme, eso estaba claro. Pero claro, me pillan con esas dos personas, una de ellas bastante relevante a nivel institucional, entonces ya se dan cuenta de que no pueden, eh, no pueden hacer todo eso. Entonces yo ya, esa misma noche, me empiezan a machacar con imágenes de mi blog, eh, que ellos mismos seguramente tienen toda la guinea ecuatorial, hasta donde se pasaban las imágenes de mi blog en, en, en, a escondidas también en sus WhatsApp entonces todo el mundo, esa gente tenía esas imágenes y empezaron a interrogarme, que si tú hiciste ese dibujo. Y a, a, a partir de ese momento yo ya sé que, bueno, me habéis detenido, pero ya no podéis hacer nada porque estas personas me han salvado. Sacan a esas personas, las dicen, ustedes se quedan. Eh, entonces, eh, en la comisaría, eh, es que un, me detienen a mí un... un, fue un viernes no un miércoles sí. fui detenido un miércoles y no espera un sábado eh, y entonces ya eh, como lo único que lo, la razón por la que quieren hacer todo lo que querían hacer y no les sale bien eh, es por los dibujos y empiezan a interrogarme también por el tema de los dibujos pero resulta que se dan cuenta de que hay muchas muchos errores cometidos en mi detención y ya al día siguiente es cuando se inventan eh, eh, el tema de la falsificación de, de, de, de moneda. Bien, yo hasta donde yo puedo calcular en este momento es que lo inventan precisamente porque necesitan una excusa perfecta para justificar uno mi detención y para retenerme el tiempo que les diera la gana. Entonces ahí ya paso tres días en Guantánamo, y de Guantánamo me llevan a un juez que es amigo mío bueno amigo mío como tal pero es un conocido y es el que me envía allá a la prisión pública que es lo que llamamos el Playa Negra menos mal que era amigo tuyo porque vamos Playa Negra sí y... sí sí sí sí no yo creo que yo creo que esa persona eh, amigo mío tampoco le voy a calificar pero es una, un conocido de toda la vida porque malabo es pequeña como he dicho antes pero él me envía ahí porque también ya todo estaba bastante ordenado desde arriba. O sea, un juez como él no podía hacer absolutamente nada. Esta persona lo tenemos ahí. Vale, no podemos hacerle lo que queríamos hacerle, que, que vaya directamente abajo, así si lo dicen ahí. Entonces él ya me manda directamente a Playa Negra. Entonces yo llego a Playa Negra y es otra aventura de mi vida que comienza en ese momento. Hablemos de esa aventura. Vale. El tema de, lo de Playa Negra, evidentemente, a la excusa de la falsificación de monedas, ya me puede llevar a Playa Negra, evidentemente. Pero, ¿qué ocurre con Playa Negra? Ocurre con Playa Negra que hay una, una revolución externa que. Es, se traducen apoyos de artistas, de personas, incluso la, el apoyo más grande para un guineano en estos casos es su familia, porque las familias normalmente abandonan, porque no pueden, es, es, un, es un miedo muy instalado y lo que yo hacía suficientemente para que incluso mi familia me rechazase, ¿verdad? Pero no ocurrió así, Esa, ese apoyo. Para mí dentro de la cárcel me sirve, para mí dentro de Black Beach, que es más, más eh, su, su, su nombre, dentro de Black Beach este apoyo externo empieza a dar resultados eh, para mí como la comodidad, no tener, eh, no, o sea, saber de que vigilan la, eh, las autoridades de locales y encargadas de las cárceles, tienen ya claro que ya no pueden tratarme porque en algún momento vendrá a verme mi hermana, el mundo va a preguntar cómo está, ya había embajadores, bueno. Pero claro, bien o mal, aunque mi situación hubiese sido mil veces eh, mucho mejor que la de la mayoría de los chavales, es que Black Beach es una cárcel criminal. Eh, hablando de esa cárcel, eh, habíamos oído cosas, es una cárcel famosa, es muy famosa por su... Por, su, por, por todo lo que es la historia de Guinea Ecuatorial, eh, desde el tiempo de los españoles, luego el tiempo. Y luego está la misma, en la misma situación de la cárcel, está en la zona presidencial. Muchas veces la gente no no hablar eso, es una zona presidencial extremadamente militarizada y como la, la mayoría de los presos que hay ahí dentro. No están condenados, son gente que tú, cualquiera, cualquier comisario, cualquier persona con un poquito de... Simplemente llevar el traje del pereje ya puede enviarte ahí abajo, tienen ese poder. Y las condiciones ahí abajo son criminales. O sea, yo creo que algún día esta cárcel, si yo puedo tener el poder... De, de, de cambiar muchas cosas en Guinea, esta cárcel la, la, la quitaría el, la condición de cárcel pública y la convertiría en un museo de los Derechos Humanos. Eso lo tengo claro después de haber pasado ahí dentro eh, seis meses de mi vida, que a lo mejor eh, gracias a que yo tenía mis ventajas, pero las ventajas de los demás no existen. Es un abandono total de muchas familias, es un abandono total del propio sistema justi de justicia es un maltrato psicológico y luego es un maltrato físico. Eh, en los seis meses que estuve en Playa Negra, si yo tuviese que destacar muchas cosas, eh, me quedaría con tres, porque luego ya, eh, imagínate tú ahora mismo sentado aquí conmigo y te toca a ti, eh, mañana te estás saliendo aquí, oye, y pum, te meten en un coche y te encierran en un sitio, tú sin haber hecho nada, porque una cosa es estar en la cárcel, a veces, condenado, eh, reconociendo realmente que has cometido un delito, otra cosa es, como están la mayoría, pf, porque, es, porque están. Entonces, si tuviese que destacar tres cosas que ocurrieron en Playa Negra serían eh, el tema de la salud, eh, muy peligroso jugar con la salud de la gente a ese nivel, tal que cuando alguien enferma, pero es que la gente normalmente debería enfermar más. Eh, había, eh, si, si hay una epidemia en, un, en esa cárcel, yo no sé cómo, cómo se puede resolver no hay manera, por suerte no hay epidemias, pero hay VIH, la gente bueno, cuestiones de salud sería lo primero que yo destacaría y, y, y claro, y luego viene la cuestión alimentación eh, que también se liga con la cuestión salud y en la playa negra hay una, una los jóvenes de ahí llaman a la comida que se ofrece ahí nano y el nombre ya es, basta suena asqueroso verdad, porque lo que dan es una verdadera, una, verdadera, una, verdadera, una verdadera tortura para la salud de la persona. ¿Qué quiere decir NaNo? NaNo es una comida preparada. Voy a preparar comida para estos peros. Eso. Entonces tú ya haces lo que te la gana, tiras un poquito de sal el espagueti pasa horas y horas en el agua y acaba así como muy asquerosa ya muy muy muy asquerosa muy incomible entonces la comida la salud y luego viene lo importante el trato humano ese trato humano en mi tiempo que estuve ahí en black beach murieron tres personas por ese trato humano y una de ellas, aparte de las torturas de miembros de un partido político del SEI, que venían todos rotos, uno de ellos había muerto en Guantánamo, los habían transportado hasta Bata en camiones, en contenedores. Están los militares, los sublevados, por alguna forma decirlo, los que están con el intento golpistas. O sea, hay una gama de delincuentes, inocentes, niños mujeres, todo mezclado. Y eso evidentemente lleva a que al ser una cárcel militarizada por fuera y con militares dentro, pues ocurrió una, un detalle muy importante para mí, eh, que fue el, 28 de, el martes 28 de noviembre del año pasado, que creo que si Guinea Ecuatorial tuviese prensa, que eh, antes hemos hablado, yo podría haber trabajado con alguna de esas esa, esa prensa para poder hablar muy bien de ese tema porque fue el motín que o sea, a mí yo llevo a una cárcel seis meses y hay un motín o sea el motín fue extremo y después del motín ahí es cuando el régimen demostró también de alguna manera que son capaces de llegar hasta las últimas consecuencias cuando deciden que lo van a hacer hubo una sesión de torturas que duró desde las 3 de la tarde bueno en fin que Coxis, se veían los coxis, se veían los huesos. No digo yo que eso sea lo más grave, pero hombre, a cualquier ser humano que le pongas en una situación así, sea, Playa Negra me ha aportado eh, un poquito de malicia, me siento un poquito malo, eh, pero en algunas cosas concretas. Me ha aportado eh, mucha rabia, que antes no tenía así, pero ahora, como que. Me, esta es incluso en la, esa entrevista que estamos eh, haciendo ahora me viene, me, me, me, me, me viene bien porque muchos de los chavales allá me decían no te olvides de nosotros, eh, trata de denunciar un poquito porque vemos que tú eres un poquito más famoso y por favor. Entonces yo ya eh, una responsabilidad que yo quiero asumir eh, al denunciar eso. Evidentemente creo que dibujándolo es mucho mejor que yo hablando porque requiere de horas y horas de, de hablar de cosas que realmente ni tú ni yo ...ni deseamos para nosotros... ...ni creo que deseemos para otra persona... ...eso es Black Beach... Digamos que saliste... Uh -huh. y, ...y bueno, es también, ¿no? ...bastante llamativo, ¿no? El ...que se pueda salir de allí... Sí, eh, ahí volvemos a lo de los apoyos... Eh, ...Guinea Ecuatorial es un país que es pequeñito... ...depende también, como todo el mundo... ...de, de otras personas un poco más grandes... ...y la presión fue tal... Tal fue la presión que en un momento Gina Ecuatorial debió pensar que sí que podíamos quitar, sacarlo de la cárcel a juzgar por la presión, pero no, ya no lo podemos hacer como, a ver, tú, te hemos detenido, ahora lárgate. Entonces se crearon esa última, ese último teatro del, del, del juicio. Todo eso porque hubo una presión impresionante y... Y la presión no solo externa, también interna. La gente me conoce en Guinea Ecuatorial. El tema de la falsificación era como que la gente dice, bueno, sabemos que ese chico es un loco, pero no hasta el extremo de falsificar así moneda y todo ese rollo. Entonces, esa presión me ayuda a que yo salga de Black Beach. Evidentemente, es una cárcel pública. Se atora la desgracia que se puede hablar. La gente tiende a entrar en una cárcel pública, cumplir alguna condena o simplemente. Pero claro... Si la mayoría de la gente que hay dentro es eh, gente que está ahí porque alguien le ha tirado por ahí, digamos que de 700 personas que hay, 150 podrían tener condenas. Entonces, esas 150 sufren igual que el resto y cada uno sale cuando le toca. Entonces, yo yo en mi caso, la intención era que yo no pudiese salir de Black Beach. Eso está bastante confirmado por gente que ha estado trabajando en mi situación a nivel político directamente con los jefes del país. Entonces yo salgo precisamente porque se dan cuenta de que no pueden contra la presión exterior. O sea, que somos un país cojonuro, podemos hacer lo que nos dé la gana, pero somos un país pequeño y cualquier parte del mundo se ponga a criticarnos. estamos Otra vez queremos entrar en la CPLP, que es el mundo anglo eh, lusófono, eh, queremos mantener una buena relación con España, con Francia, entonces no podemos eh, creernos los más fuertes del mundo. entonces Y además estaban los problemas del hijo del presidente. Bueno, todo era una coincidencia de... Guinea quiere, y lo del Consejo de la ONU, los Consejos de Seguridad de la ONU, como país no permanente, miembro no permanente, daba a Guinea un, un pequeño avance en su idea de consolidarse como democracia. Pero claro, vuelves a tener a alguien, no solo yo, y a mí me tocó esa fama y ese éxito de público, pero también hay otros encarcelados en, en Black Beach que Guinea debió pensar. Bueno,. Eh, sacamos al dibujante porque al final es simplemente un dibujante y, pero eh, lo sacamos bien a nuestra manera que por entonces ya pasamos por el juicio el juicio encima se celebra el juicio los jueces del régimen acaban reconociéndole que joder macho más in más inocente no se puede ser este chico no no no no le demos yo volvía para chuparme otras otra otra semanita pese a todo entonces fue como un, un, una suerte haber salido, pero, pero creo que se me ha quedado algo ahí detrás que solo se puede expresar con el dibujo. Sí. ¿Tú sufiste torturas en Black Lives? Psico Psicológicas sí, eh, porque hubo un, un momento que yo enfermé y bueno yo ya sabía que enfermar en black beach eh, la consecuencia de decir que estás enfermo podría ser que ay tú ya quieres escaparte de la cárcel o sea lo que primero que se te dice es ah, claro estás enfermo y quieres salir y tal entonces eso psicológicamente no ayuda cuando tu cuerpo te está dando indicios y señales de que no lo estás no estás bien del todo y eso fue una tortura psicológica y yo creo que mmm, yo mismo ya mmm, ya me había, en los dos primeros meses, cuando me doy cuenta de que hay un, pese a la presión externa, pero aquí los que mandan son esta gente, entonces me mentalicé de que iba a ser un año, el tiempo que yo iba a estar, me mentalicé, ¿no? Que yo estaba seguro para adaptarme mejor a, a la nueva situación, pero, eh, por ejemplo, mis hermanas lo pasaron muy mal, eso también es otro tipo de tortura psicológica, mi, mi, mi familia, mis amigos, bueno, y claro... Eh, y otra cosa que también es verdad, que aunque tú no te estén rebanando el cuello no te estén rompiendo un brazo, pero ves que hay otro que está, por ejemplo, hubo un intento de fuga de un chico de Mali, creo que era, y yo no lo pude ver, pero porque yo estaba en el juicio, me llevaron a uno de esos momentos de juicio y tal. Y pero cuando yo regresé, me dijeron, "No, ya han detenido ya al chico que se fugó y no veas cómo lo han traído." Entonces lo fui a ver en la celda y esto, esto es tortura, o sea, tú no puedes Tratar, tú no puedes tratar de ser un tío cabal viendo esas cosas, o sea, prácticamente te quieren llevar a, al extremo y el extremo puede ser desde salir a la calle y, y, y explotar en, en, en un supermercado hasta matar al, al, al, al primo, al sobrino del presidente, porque, estás, porque esas cosas son precisamente las que te hacen pensar que no hay justicia, no hay nada, no hay apoyos, no hay... Entonces, responder fuego con fuego. Y esa es la tortura mental que yo he tenido, casi casi criminal. He rosado ser criminal en muchos, muchos momentos. ¿Por sí. fin has salido de allí? ¿Te sí. has renovado el pasaporte? Sí, esa parte es la que nos beneficia a, como activistas. Yo, soy, yo como activista me gusta el, el archivismo como eje. Entonces, para mí, el, el, el, el hecho, uno, la condición de ser guineano, reconocer, mi, asumir mis responsabilidades, no solo exigir mis derechos, me lleva a que ya salgo de la cárcel y me doy cuenta de que, bueno, no estoy muerto, esta gente me debe seis meses y encima me debe un pasaporte. Si no les he podido ganar, en, en, que no me detuvieran y tal voy a ganarles en, en el tema del pasaporte entonces ya con mis con mis hermanos mi familia todo el mundo buscando alguna solución para irme ya oye ya estás fuera del país lárgate lárgate la gente proponiéndome pide asilo político y haz eso lo otro bueno, todas esas soluciones me parecían muy buenas pero como yo ya había salido con mucho apoyo popular entonces yo dije esto todo esto se tiene que eh, se tiene que se tiene que eh, convertir en algo que sirva de ejemplo para otra gente en una situación así. Entonces, lo del pasaporte se convierte en un acto de, mira, eh, el pasaporte me pertenece por derecho, yo no vine aquí a, a pasar esta situación, pero el pasaporte, yo de aquí no salgo sin el pasaporte. Entonces, es como decirles eh, que me quieren retener aquí, no pueden. Eh, y acabo de salir en una cárcel con una orden judicial o sea, yo ya era una persona que podía exigir un poquito más arriba, entonces ellos se dan cuenta de que uf, esto ya va a ser una rendición para ellos, o sea, ¿por qué le tenemos que dar el pasaporte? empezaron y al final el, el día que me dan el pasaporte, el discurso del tipo que me lo da es como yo digo, bueno, eh, vosotros lo habéis provocado y me lo tenéis que dar, entonces yo recibo el pasaporte y ya, ya para mí es como hacerlo de la puta ganado. Y bueno, ¿y ahora qué? Ahora, eh, lo menos conocido de mi faceta de dibujante es que voy a acabar un cómic. Estoy en, un en, un, en el proceso de creación de un largo de 218 páginas. El, el cómic se llama 218 Empire. En, este, en la primera parte se llama Imperio, en inglés. Y 218 es un cómic que me cuesta mucho dibujar. Eh, es una historia sobre un imperio africano... Eh, que, del que nadie habla pero es el imperio más poderoso existente en la faz de la tierra gestionado por una mujer y, y bueno eso es un proyecto que evidentemente espero que algún día tú y yo podamos compartir eh, otra charla en torno a eso que ya no tiene nada que ver con, bueno, eh, algunos elementos podrían ya introducirse desde mi paso por la cárcel pero eso es dibujo puro y duro eh, y, y, y hay tantos elementos en este proyecto que son es lo que va a permitir que yo al menos en los próximos dos años no esté muy pendiente de toda la parafernalia porque yo sé que al final nos vamos a olvidar también de que estuve en la cárcel solo se va a quedar ahí como algo, un, algo más de mi currículum loco pero si sí, estoy en un proyecto de cómic y que me está costando, me ha costado nueve meses de corte, pero ahora es lo que más necesito hacer porque además hay que publicarlo el año que viene. Tengo una editorial y muchas ahora con todo lo que ha pasado, la, la publicidad que me han dado esta, estas personas, pues creo que voy a estar un, dos años dedicados a, a ofrecerle al mundo la versión dibujante de cómic de Ramón. Eh, ¿editorial española o...? Eh, la Random House es una editorial, creo que inglesa. Sí, bueno, editorial. Sí, sí, pero muy inglesa, internacional. La, claro, la pero, eh, claro, y tienen una filial, eh, cuentan, trabajan con muchas filiales. Eh, entonces, un, eh, la filial con la que yo voy a trabajar es Reservoir Books, y que creo que es, tiene sede en Barcelona, y, y sí, eso. mi cómic, yo siempre tuve claro que mi cómic debería haber debería empezar su andadura, en, si es en Europa, desde España, porque eh, evidentemente puedo ir a Italia, a Francia, pero yo necesitaba también esa identidad porque también formo parte de esa, ese español. Que aunque no por piel, pero también por, por, por, por, por esa, esa, esa historia de Guinea Ecuatorial con España, y por, porque también está escrito en español, entonces es muy bueno pasar por España antes de otro sitio. Eh, durante toda la entrevista hemos comentado que Guinea Ecuatorial es un país pequeño, mm. no tiene medios de comunicación por mm. ah, sí, sí. de censura, mm. obvio. Mm. Teniendo en cuenta que soy, y encima está el contexto africano, una sociedad bastante invisibilizada, mm. de hecho aquí en España casi nos conocemos. Sí, sí, sí. ¿Crees que a lo mejor gente como tú, que tenéis un pelín más de proyección, deberíais hablar de la realidad del país? Sí. Eh, nosotros, la suerte que hemos tenido, los que tenemos ahora esta pequeña proyección, la suerte que hemos tenido son la, pues, las redes sociales, Internet. Entonces, eh, ya llevamos años, yo al menos ya los últimos 15-20 años los, los dedico a a difundir, a trabajar, a criticar. Entonces, eh, también eso me ha aportado entre problemas, pero también me ha aportado otras cosas interesantes. Y Guinea Ecuatorial, evidentemente, tendrá, pero es que ya, ya, ya urge, ya es como si no extirpamos este pequeño cáncer eh, ahora, eh, si, o al menos si no lo sabemos detectar, como sería, como detectan las, las, las, las mujeres el cáncer de mama detectarlo actuar rápido nosotros ahora nos hemos dado cuenta que nos lo hemos detectado un poquito tarde porque nuestra generación empezó hace un, nuestra juventud la hemos gastado eh, sin prácticamente aprovechar las oportunidades que teníamos para hablar de nuestro trabajo nuestras ideas ahora con 40 años lo único que podemos hacer es eh, presumir de ser pioneros y que eso influya en los otros jóvenes ecuatorianos que mucho mejor adaptados a internet, no exactamente conscientes de la grandeza de eso, pero estarán mucho mejor adaptados, tendrán unos medios mucho más, mucho más modernos que los que contamos nosotros ahora. Y serán los jóvenes eh, de aquí a los... O sea, los serán los nosotros de aquí a tres años. Habrán, por ejemplo, hemos tenido a César Brandon, el chaval que ganó un concurso, que puede, puede, hacer, puede hacer un montón de cosas. Pero claro, el todo ahora por la falta de medios en Guinea por la falta de, de libertad de expresión, nos obliga a estar en, en otros espacios como estos, por ejemplo yo diré que salir de la cárcel, los medios nacionales críticos contra el régimen ninguno me ha llamado, yo no sé porque a lo mejor estamos un poquito ya pero claro, deberían también dedicarse a trabajar ese tipo de, de, de enfoques de cuatro guineanos si no soy yo, porque a lo mejor es otra situación, pero está César Está Elvira Yangani, que es una curadora de arte. O sea, deberíamos empezar a buscar esa cosa que, es, que lleva al cuarto guineano a conocer un poquito más su, las propuestas internas. Yo, por ejemplo, también cuando me has preguntado por mis proyectos, eh, estoy pensando en, en, en llevar a Guinea la idea de una galería de arte que se dedique exclusivamente al dibujo gratis para una cierta... O sea, terminar de lo que nos falta lo podemos suprimir con otra cosa, si no hay redes sociales, hay tam-tam. Mi abuelo para invitar a la gente de otros pueblos en el tam-tam. Y ahora yo tengo que enviar un WhatsApp. Entonces, si no hay WhatsApp en el bosque, ¿cómo creemos? de que No hay internet en mi, en mi pueblo, ¿cómo creemos de que llegan las noticias? Pues saliendo de tu pueblo al otro para dar una noticia y, y así. Entonces, eh, nuestro rol es de comunicar, no de ser estrellas. Desgraciadamente no podemos serlo. Nos gustaría eh, ser un y estar como bisbales y tal y viajar y ganar dinero, pero sabemos de que es muy, es una no tenemos, tenemos eso la suerte de, conocer, de, de ser profetas lejos de nuestra tierra, pero dentro de nuestra tierra, simplemente la limitación de la prensa ya nos, ya nos pone en una situación delicada que nosotros debemos eh, resolver antes de, de, de, de cualquier otro tipo de cosa ¿Habrá democracia en Guinea? Ya como, yo también te preguntaría, ¿a, a, a, ¿España es democrática? Pero bueno, sí, yo, es una pregunta un poco a lo loco, pero sí, Guinea Ecuatorial aspira a ser uno de los países democráticos del mundo y porque en algún momento se va a ir una generación que es la que ha influido en los últimos 50 años, que cumplimos en dos, el 12 de octubre, celebramos 50 años de independencia, y esa generación se va a ir eh, y con esa generación a lo mejor no se vayan las ideas porque ellos se han, también se han encargado de transmitirle a sus hijos el miedo y tal, pero eh, la democracia en guinea eh, a través de las redes sociales y a través de muchos guineanos que se están formando de forma amplia, que no solamente lo académico, eh, conocen otro tipo de culturas, otro tipo de personas han adoptado muchas cosas buenas y que van a servir eh, para que Guinea Ecuatorial en algún momento pueda presumir de democracia y para mí la democracia en Guinea Ecuatorial no se va a reflejar porque el guineano tenga lo, pueda presumir de derechos se va a reflejar en que el guineano pueda expresar exactamente lo que es su sentir respecto a a la política, a la sociedad, eh, la situación familiar, el, el feminismo, el, el, el, el, el machismo, eh, la poligamia. Bueno, hay tantos temas que cuando el guineano los empiece a abordar en los espacios públicos, eh, con una responsabilidad de saber que no es solo opinar, también es eh, escuchar, analizar. Entonces, yo creo que ahí ya se podrá hablar. Sí, habrá democracia en Guinea Ecuatorial, lo puedo afirmar, es un paso pues bueno, con este deseo dejamos la entrevista. Ramón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y esperemos que el futuro traiga muy buenas noticias para Claro vos. que sí, hombre, el futuro ya, no, ya me ha traído esta entrevista y va a traer otras y, me, y, y esperemos que así vaya siendo hasta el final. Escoltes. Un programa de la Xarxa de Emisores Municipales Valenciano.